Esto es lo que conocemos como un relé. Tienen algunos cinco patas, mientras que otros tienen cuatro patas. Cada pata tiene un número, el cual está representado en este gráfico. Tenemos la pata 85, la pata 86, la pata 30, 87A y 87 la pata 86 y 85 corresponden a una bobina interna, para que este relé trabaje como un interruptor para poder encender la bobina, lo que vamos a hacer es desde la batería, vamos a llevar un cable a la pata número 86 y vamos a alimentar la bobina de energía positiva. Paralelamente la vamos a llevar al positivo de la bobina. Nosotros tenemos estos dos contactos, están cerrados, normal cerrados se llaman, mientras que estos dos permanecen abiertos. Cada vez que la bobina recibe energía, este se abre y este se cierra. Cada vez que la bobina deja de recibir energía, este se cierra y este se abre. Bueno, lo que tenemos que hacer es juntar el polo 85, o sea la bobina, con el contacto del medio, con 87A. A estos dos le ponemos un cable para que se unan, entonces quedarían pegadas las tres patas en el momento en que el, la bobina no está recibiendo energía. Cuando la bobina reciba energía, se va a abrir acá y este va a dejar de recibir a este pin, producto de que se abre. Bueno, el polo negativo lo vamos a traer al número 30. Entonces, de esta manera, el polo negativo va a pasar de este pin a este y de este pin va a pasar al 85 por el cable, es así que se va a alimentar la bobina interna del de relé. Pero también, por este otro lado, vamos a sacar otro cable al negativo de la bobina. Bien. Entonces, en el primer momento nosotros tenemos positivo, tenemos negativo entrando por 30 y haciendo todo este caminito para polarizar la bobina interna del relé y a la vez le está entrando un pulso positivo a la bobina y otro negativo. Pero ¿qué va a pasar un momento después? El pin 30 con 87A se va a abrir. Entonces, la alimentación negativa que estaba en esa pata se va a interrumpir. Cuando esto se interrumpa, el negativo o sea, de la bobina, la bobina estaba obteniendo energía a través de este, de este contacto que se ve abierto, deja de obtener energía. Entonces, el campo caliente positivo que había inducido la bobina interna, se colapsa y se forma la generación de fuerza contraelectromotriz que va a salir por el cable negativo, hacia el borne número 85 entonces es ahí que nosotros tenemos que desde el borne 85 agarrar esa corriente contra electromotriz y a través de un capacitor volverla a inyectar estamos viendo al equipo de ondas escalares el modelo más simple que se compone de un transistor MOSFET al cual le hemos soldado una resistencia en la pata de la izquierda que va a ir a parar a el cable que está arriba de la bobina el que sale de arriba va a ir por acá a la resistencia y a la pata de la izquierda a la del medio se le suelda el cable de abajo y el cable del medio va a ir al positivo positivo 5 voltios positivo 12 voltios eso hay que ver el transistor trabaja hasta con 200 voltios a la pata de la derecha se le pone el negativo de los 12 voltios ahí tengo un transformador de 220 a 12 salen los 12 de alterna y con cuatro diodos se convierten en corriente continua y tenemos positivo como dijimos a la del medio negativo a la pata de la derecha del transistor esto es un transistor mosfet canal n hay varios de varias clases bueno, ahí no podemos ver la nomenclatura Pero este es un BUT11AF Podemos usar varias clases de MOSFET Todos deben ser canal N Y bueno, esto se compra en una tienda electrónica Se le pone una pieza de aluminio Para poder disipar el calor que levanta cuando uno lo enchufa Ahí tenemos el equipo, la bobina, los dos capacitores El Spark Gap que está puesto en una tapa, eh, son simplemente dos alambres juntaditos pegados en una tapa. Bien, y el flyback con su negativo saliendo de la pata primera, en este caso, y el positivo la otra. Bueno, vamos a enchufar esto para ver qué pasa. ¿Este es el cable? A ver, vamos a enchufar esto. Ahí está. Podemos ver que en el up hay una chispa. Bueno, ahí no se puede tocar porque te electrocutás. Pero de este lado sí se puede tocar. Acá tenemos el que tiene la puesta a tierra. Sería el que no nos hace nada, no, no, no tira chispas ni nada. Y tenemos del otro lado este, que este sí tira chispas. A ver si podemos hacer que se vean las chispitas. ¿Se ve? Bien. Ondas escalares, partículas subatómicas, saliendo por este cable. Que es el que vamos... A conectarnos al cuerpo. Podemos observar que esto no es electricidad. Estos son partículas de energía radiante. Vamos a ver el contacto, a ver qué provoca. Muy bien. A ver acá. Bueno, el tema es que con tan poquita potencia, o sea, con un transformador tan pequeño, nosotros podemos ya lograr el efecto electrorradiante, Energía fría, energía radiante, ondas escalares, partículas subatómicas de aéter... Que no tienen nada que ver con las ondas de radiofrecuencia. Estas son partículas. Como ya pudimos ver. Vamos a poner un fondo. Ahí está. Disculpen mi dedo sucio. Pero bueno, estuve trabajando. Y bueno, se me ensució el dedo. Maravilloso. Vamos a hacer un buen foco. Ahí está. Observen qué maravillosas las partículas. Lo que crean. Y no nos hace nada. Bien. Así que tenemos el equipo de ondas escalares compuesto por un flyback de televisor, unas 11 vueltas, 5 de cada lado y una en el medio, un transistor MOSFET canal N, una resistencia de 150 ohm, marrón, verde, marrón, y un pequeño transformador de 12 voltios y ya tenemos... El equipo Bueno eh, ¿Qué probabilidades hay de que este equipo se queme? Y las probabilidades están acá Nosotros tenemos Este Este pequeño disipador de aluminio Que ya se está calentando Significa que el transistor Está trabajando de una manera Potente Así que hay que disiparlo Hemos conectado una batería de 12 voltios a un transistor MOSFET. El transistor, la batería, el flyback, hace falso contacto, The spark gap, The spark gap. Todo conectado a las manos de Daniela. A ver... Vivo, Transmitiendo en vivo las 24 horas con la interrupción de las ondas de escalares en nuestro video. Acá estamos haciendo una sesión de de ondas de escalares. Ahí Don Juan tiene en sus manos los electrodos y está bueno tirando unas chispas. Tirando una chispa. Vamos a sacar eh, esto que no sé cómo se saca ahí. Enter, off. Ahí está, ahora sí. Listo. Bien. Juan tirando una chispa con las manos. A ver, Juan, tirate una chispa. Ahí va. Muy bien. Bueno, esta es la primera sesión que hace Juan primera sesión, así que no, no le conecté los electrodos al cuerpo, le dije que sostenga los electrodos así con la mano y que haga una chispa como para que también le llegue la luz infrarroja, ultravioleta, de las ondas escalares. Hemos armado el equipo con con un flyba de televisor, y con una batería y un transistor MOSFET. Y realmente, bueno, nos ha dado unos buenos resultados. Mucha potencia.